Muchísimas gracias por acompañarme en este curso completo de Adobe Illustrator Atajos de teclado más usados Te recomiendo ver todo el curso de principio a fin Que por cierto no es largo Estoy seguro que algunos de esos trucos ya los conoces Sin embargo siempre es bueno conocer un poco más Bienvenidos Las funciones básicas para copiar y pegar son las siguientes Voy a hacer un pequeño zoom aquí sobre el objeto Presionando control y barra espaciadora, clic y arrastrar Selecciono este objeto Me voy a edición y tienes cortar copiar y pegar, que realmente son muy básicas, sin embargo en la parte derecha te voy a explicar las demás que son súper interesantes seleccionas un objeto y vas a poner control x que es cortar ahora te vas a dirigir a edición y vas a poner control f que es pegar por delante de todos los objetos que están en este documento con un clic voy a deseleccionar y ahora vamos a poner la opción que dice pegar por detrás aquí en el panel de color cambiaremos de color y con las flechitas voy a sacar ese objeto a, a la visibilidad para que te des cuenta que se pegó por detrás de todos los objetos. Ahora seleccionamos este objeto que está acá, control X, edición y vamos a pegar en el mismo lugar. Es decir, shift control V. Aunque se pega en el mismo lugar, se va a pegar por delante. Ahora seleccionaremos todo este objeto que está aquí. Ahora cortaremos edición y pegaremos en todas las mesas de trabajo. Voy a hacer un zoom hacia atrás para que alcances a ver lo que hizo este comando. Es decir, respeta la posición y el tamaño de la misma mesa de trabajo y las pega en las demás. Si te das cuenta que los tamaños son diferentes, pues esto lo va a respetar como tal. Tu comentario y suscripción son muy importantes para seguir creciendo en este canal. Apóyame también con un me gusta y te espero en la siguiente elección.